Somos una agencia operadora de turismo que lleva por nombre Cultura de Viajes SAS. Estamos ubicados acá en el municipio de Bello y tenemos como objetivo también promocionar la zona. Manejamos turismo receptivo, donde traemos turistas y damos a conocer las potencialidades que tenemos como municipio y como zona norte. De gira por las regiones, el progreso de las regiones y sus gentes en nuestros contenidos especiales.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 Bello, es el segundo municipio más grande del departamento, de los 125 que tenemos, somos una ciudad de primera categoría realmente tenemos un potencial turístico grande, no solamente en la parte rural sino también en la parte urbana es un llamado a que vengan y conozcan a Bello, conozcamos a Bello, nos enamoremos de Bello, tengamos sentido de pertenencia por este municipio que ha acogido a tantas personas que han venido de diferentes zonas del Valle de Aburrá y del departamento de Antioquia, Bello no es solamente Bello por su nombre, sino por su su calidez y por su trayectoria. Nos hemos especializado en turismo cultural y turismo de naturaleza. Dentro del turismo cultural vendemos cultura, tenemos lo que es la Ruta del Vino, es una ruta departamental y también internacional, donde nos llevamos la gente a conocer lo que es Santiago y en, en la parte sur de, del continente, visitamos lo que es Chile y Argentina, Mendoza y Santiago, donde mostramos el proceso viñero, bonito que hay allá en la zona. Tenemos una ruta del tango, que cogemos lo que es Medellín y Bello, en Medellín tenemos eh, convenios eh, grandes con eh, bares y zonas donde se escucha, se baila y se habla de tango. ¿sí? Eh, mostramos cómo nuestra, nuestra cultura antioqueña adoptó un género que no es nuestro que es el tango, y lo volvimos nuestro, ¿cierto? Esa ruta también va articulada o relacionada con otra ruta del tango que la hacemos directamente en Buenos Aires, Argentina, donde eh, visitamos incluso el cementerio de Carlos Gardel y mostramos el paralelo de dos ciudades diferentes, Medellín-Buenos Aires, y cómo dos ciudades diferentes se han unido a través del mismo género musical y han creado valores en una, en una comunidad. Es mostrar cómo a partir de la apropiación del arte y de la cultura se genera convivencia ciudadana se generan valores culturales dentro de una comunidad. Eh, rutas culturales tenemos muchas en este momento, hicimos el convenio con Cuba, con el Ministerio de Relaciones Exteriores y de Turismo, y estamos promoviendo todo lo que es el arte en Cuba, desde la salsa cubana o salsa casino, las orquestas de música, desde la literatura, las artes plásticas, son programas que venimos promoviendo, vendiendo cultura. Es muy fácil vender un turismo de playa, pero es difícil vender a veces es un turismo que enseñe, que culturice y que por lo general eduque a las personas, que es lo que nosotros estamos haciendo en este momento, en el cual tenemos los recuerdos interpretativos de ciudad, donde también mostramos todos los eh, aspectos positivos. El proceso de la submesa es algo realmente muy importante para el municipio, porque no solamente conglomera o llama a los actores principales que tienen que ver con el turismo en la ciudad, sino que también genera la participación para la planeación de programas y proyectos que tienen que ver con turismo. Se busca con este espacio, y que ojalá todos los municipios del norte lo tuvieran, una submesa, donde no solamente estén planeando el territorio, sino buscando cómo generar desarrollo local y sostenible en la zona. Se destaca aquí no solamente el compromiso de la administración municipal de llevar a cabo un proceso tan bonito como la mesa y darle trayectoria, sino que hay algo que se debe resaltar mucho y la participación ciudadana. Ha habido una gran acogida por parte de comunidad en general, donde se le ha aportado o se le ha estado apostando a lo que es el turismo comunitario, donde se ha buscado potencializar zonas del municipio que han sido desconocidas y que en este momento ya hoy gozan de un reconocimiento turístico en, en el municipio y eh, la vinculación del sector hotelero, sector hotelero, sector privado, los medios de comunicación, realmente es algo importante para el municipio y que consideramos que se le debe seguir dando fuerza a este proceso para que continúe una trayectoria no en esta administración sino en las que siguen